Uh, ¡Bye! ¡Gay! ¡Ey! ¿Qué pasa? que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? aquí, pasa? es un nuevo no ¿Qué pasa? ¿Qué for <risa> dead <risa> con Isaac, después de un siglo de, de realidad sin vernos. Sí, no manches. <risa> Bueno. Ah. <ríe> nos vemos cuando estamos en la partida y nos vemos en la partida. Te amo. <ríe> <ríe> <ríe> a ver, ya estamos, ¿dónde estamos? A ver. Sí, pues ya, ya, yo no, quiero? yo no estoy... <ríe> Pero me joven. Entonces estás joven, ahí ya te vi joven. Yo le entro, joven. Yo le entro. Pues vamos, vamos. <ríe> Mira, yo, yo disparo a lo, a lo loco, ¿sabes? Es que yo disparo a lo loco. Yo aunque me gasto todas las balas, ¿sabes? Oye, no. Oye si, sí. mira sin detenerme papu Tú yo me quedo allá debajo. abajo vas, vas, vas, tú eres el que limpia la casa, ay güey me espalé Exacto spake, <ríe> Ahora sí a ver ¿Quieres ver la televisión? Pues va güey. Pues mira, mira, ven, vente, vente, vente la... Ay se me fue la luz, <ríe> se nos fue la luz joven Típico, ¿cuántas? Ah ya te vi que... A ver vente, vente, hay que ver televisión aunque no prenda A ver vente, ¿Estás, vente estás? Aquí mira, siéntate en la cama si hijo, si vas a un día de cama Ah oye sí. Escucho y... zombies, wey. <risa> Tengo miedo, papá. Espérate. Papá. Ta, la puerta. No cierren la puerta. Ah, bueno, aquí. Mira, así. Oye, los Looney Tunes, aquí están, aquí están. Mira. dónde? No, no, no. Aquí. El correcaminos. Mira, 777. Pejeta 7... oh, no, Mercurio777. Ja, ja, ja, ja, ja Mercurio Rex. <risa> <risa> Mercurio Rex. Hashtag Mercurio Rex. Es lo que comenten, comenten en los comentarios. Hashtag.. Eh, Mercurio Rex, jaja, ja, saludos. Mercurio Rex 777. Mercurio Rex existe. <ríe> <ríe> Mercu. Mercu. Mercu Isaac 777 existe. ¿Y en sí? Sí, sí, sí. Mira que. Mira que curarnos, hay que gastarnos nuestros botiquines, ¿sabes? Como tenemos mucho. Lo del partner, ¿sabes? Lo del partner nos paga para los botiquines. Ah, sí, la del parnet, güey, es? La del no, parnet mira, mira, espera, pero yo no tengo parnet Mira, mira, aquí es donde grabo yo Aquí cuando no tengo el otro lugar Aquí en esta computadora esta ¿En esta cosa? ¡Muere! ¡Sí! ¡Ah! Oh. Mi, mi, Mac. ¡Mi Mac! Que me costó tres pesos No, la verdad me costó cero ¡Oh! No. oh ¿Te la robaste, güey? Sí, sí, fui a... Fui a la... a Walmart A huevo ahí <ríe> <ríe> No, Mercurio, que te salvo, amor mío ¿Qué? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> hay, hay otro gordo, ¡Ah! Uy, eso falló Creo que no, ¿verdad? <ríe> ¡Ah! Un, un puño, un puño Un, un brazo ¿Muchos? gordo Un puño, son no sé qué, pero tengo 17 de vida Ayúdame, papu Ay. desperté a mi novio ¿Qué? <risa> ya, ya, está. Mercuizac es real. <risa> no, beba, mi canal es Pumal, güey, así que. Bueno, me... a Pum ver, a ver. Pu pum, pu er uh. pu Pemu, Pemu, Pemu, Pemu777. ¿Pemu? Pemu, Pemu no, espérate. Pemu309 es real. <risa> Pemu, ay, oh, <yo> sí. <risa> PemU <wey. risa> PemU es real. Ya, ya, ya. Si <risa> llamaras el video. Confesiones. De la realidad. Confesiones fuertes. <risa> Confesiones de la vida. Ah, no, pero por aquí no. Es. ay, cárrale! ¡Ay, hay balas aquí! ¡Ay, ahora sí! ¡Corre! ¡Ay, no! Mira, mira quién está ahí. Rayos, tengo. Ahora aparece el Skype ahí a medio video, ¿sabes? No. <risa> a ver, vete una Faucini, una Faucini. <risa> a ver chicos, voy a cerrar el Skype. Bueno, ponerlo en ocupado y listo. <risa> ¡Muere, muere, muere, muere! Listo. ¡Ah! ¡No! ¡No! <risa> no, creo, creo que te dio... no, no, no, te me voy. no, no. Sí, me voy, ay me voy, me voy, yo me voy, me voy, joven, me voy, joven, me voy, al metro, me voy, a tomar la estación de Tacuba. Vamos, sí, me a Cuatro Caminos voy, yo me voy, yo me a yo me voy, yo a.. voy, está yendo a, no, vamos a Indios Verdes. Ya ya Venga, venga, venga, venga. Vente, vente, vente. Creo que el metro está está fuera de servicio, ¿sabes? No pasa nadie. A ver, aquí aquí aquí. Pinche Peña, güey, pinche Peña. El Peña. A ver, ahorita esperando. No, no. Oye, está cerrado todo. Ah, pues con razón. Oye, acabo de descubrir algo nuevo, ¿sabes? Con la Q puedo cambiar de arma más fácil. ¡Ay, viene la A la chingada el gordo. Y así es como. Así como vienen todos ya. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, vienen! Ahí vienen muchos. Déjense venir, culés. No, nada de mala palabra joven. Este reto de hoy. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? No decir malas palabras. ¡Ay, es que tengo un arma! Es una sniper. Observe cómo mato a todos, papu. Trataré de no decir groserías, pero es que para mí es muy difícil. Sí, ¿verdad? Después de un año se acostumbra uno. De hecho. A ver, que yo ya me de la. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ahora qué, ahora qué? No, no, no, me espantó algo. Me espantó No mames. No manches. Mira, mira, mira, mira, mira. Ya perdiste el reto, papu. <ríe> no mames! mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La oh. Witch. Uh, sí, exacto eso. Ay, mira, tío un... ¿Y mi arma? Ay, espérate, la Witch es que está atrás de mí. Y.. <ríe> y con corazón. ¡Oh no! ¡Te agarro Charlie ¡Ya voy! <ríe> Ayúdame, joven, joven. Primero mató a la Witch. Ah, o sea. Deja. No. O sea. No. No. <ríe> Sí, que, amor creo que mío. sí, creo que, creo que me estoy muriendo Tengo cáncer ahora, cáncer de zombie ¿Rico? A ver, me voy a subir la vida y me la, nos la jugamos en 3, 2, 1, ¿va? ¿Va? No tenemos que matar a todos ¡Pero está la witch! ¡Se te olvidó ese pequeño... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! ¡No, joven! Uh -oh. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! <ríe> <ríe> <ríe> ¡Deja, no, deja, está afuera! ¡Aaah! ¡Aaah! No, ayúdantan al dar. No, da, para para. Ah. ¡Ah! ¡Comen nada! Ahí está, y el chico se metió muerto. El chico se metió muerto. ¿En serio? A ver, esto esto sería mucho mucho para la par la primera, primer capítulo, ¿no? Aquí lo dejamos. Pues va, vamos. No, chicos. Bueno, chicos, bueno, chicos. Eh, yo digo que nos vemos en el próximo episodio. Ahora sí vamos a subir, tratar de subir la segunda parte. Ahora sí, ya, sin duda, ya hay que, no hay que, que dejar que, los eh, picados, como siempre. Como es, like, favoritos, suscríbanse. Si eres los nuevos que faltan dos suscriptores para los 400, ah, 400. Hay que ayudar al señor Mercurio, así que suscríbanse, o los mato. Exacto, los mata como Jeff Killer. Oye, sí, joven. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Un saludito, y hasta la Adiós.